Muy bien, por favor, vamos a... Ya, ya, ya. Tenemos a, a esa gente tranquila en relación a hay varios mensajes que nos han mandado con el tema de la música y lo que consume la gente. En este momento nosotros tenemos una interesante entrevista que nos va, vamos a decir, a ampliar un poco. Eh, sobre el panorama político con miras a las elecciones 2020 Y tenemos a Domingo Adames, coordinador de la candidatura de Luis Abinader En la provincia de Hermanas Mirabal Estaremos hablando sobre la situación actual del PRM con miras al 2020 Buenos días, Domingo Muy buenos días, Carolina, y a todos los amigos que producen este Tan escuchado programa en todo el Norte sí, Muchas gracias, Domingo Gracias, Adame eh, como coordinador en Manas Mirabal de PRM, cuéntanos cómo ha concluido las negociaciones, con quienes están, el PRM está llevando alianza y en qué niveles. Bueno, nosotros tenemos alianza nacional con seis partidos, pero en el caso particular de la provincia Manas de Manas Mirabal, hay un acuerdo con la fuerza del pueblo que tiene que ver con la senaduría. Solamente. Yeah. Solamente. Solo a nivel de la senaduría tenemos acuerdos. Nosotros eh, nos tocó apoyar al candidato a senador de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Hermana mirabal ¿Quién es yeah. el candidato? El doctor Bautas Rojas. Bautas Rojas. Yeah. Eh, domingo. Entonces, en el nivel eh, municipal. A todos los niveles, a todos. Ya. Yeah. Vamos con los partidos aliados a nivel nacional, pero en la Fuerza del Pueblo simplemente. Solamente es simplemente. A nivel... de... A nivel... Nosotros los apoyamos. A ¿Quiénes ahí. son los candidatos que van por allá, eh, por el PRM? A diputado va Félix Santiago Iciano, Raquel Rosario, a síndico en el municipio de Salcedo, Elido Pérez, en Tenare, Daniel Lande, en Villatapia, Joel, en Blanco, Chelo Viene como alcalde, y en Montellano, Juan Ramón Cepeda. Esos son nuestros candidatos en la provincia y en los municipios. Muchos de los, algunos de los planteamientos que se han hecho en relación a las alianzas y a quienes se alían. El PRM ha vendido un discurso de cambio, de un debate, de un, de combatir la, la corrupción de, de frente, según los planteamientos que hemos escuchado de Luis Abinader. El hecho de unificarse eh, con personas o con organizaciones políticas de no o de dudosa reputación o que detrás de ello han habido escándalos. Eh, de corrupción y que han tenido un manejo, vamos a decir, un tanto que no va con esos planteamientos que hace Luis Abinader en los temas de transparencia y manejo de los fondos públicos y que de hecho el presidente Medina los tildó de un grupo de macos y cacatas ¿Ay? que se hizo viral en ese momento. ¿Qué opinión nos puede dar usted y la oposición del PRM en este sentido? Mira, la situación política del país es altamente complicada Construir una alianza para ganar eh, no es una tarea fácil porque todo el mundo está de acuerdo con las alianzas, siempre y cuando no toque lo tuyo. Y eso lo vivimos en cada provincia y en cada municipio. Ahora, en lo que tiene que ver con lo nacional, nosotros seguimos con ese discurso y entendemos que es un discurso no solo a seguir, Sino, solo, sino a cumplir cuando ganemos. Es decir, el código de ética que nosotros, que nuestro candidato ha planteado en nada afecta con ciertos acuerdos, porque son acuerdos que tienen simplemente que ver con, con cambiar una mentalidad que hay del partido de la, de, la, de la liberación dominicana. Mi congreso. Nosotros no estamos pensando en mi congreso. Nosotros estamos pensando en un congreso del pueblo. Nosotros no podemos seguir gobernando este país como está hoy día. No es posible. Domingo. Eh, ¿cuál es, es? es prácticamente imposible. El cambio, además de, no es solo ganar, porque en lo político pensamos en ganar. Yo digo, ¿y ganar para qué? Bauta trabajo para el pueblo. Cuando fue diputado. Nosotros seguimos entendiendo que el gran problema de este país es el PLD. Y el PLD... Lo ha gobernado Leonel Fernández y lo está gobernando Danilo Medina. Pero Bauta fue parte de ese gobierno. Parte, de fue parte de ese gobierno. Es parte fue problema. parte... ¿Ustedes lo están apoyando Nosotros ahí. estamos apoyando al senador, no al PLD. Pero para pero construir... El, pero el senador pero, de Bauta. Bueno, también, sí, pero para construir grande. un Congreso, un Congreso plural, que es necesario en este país. Un gobierno plural. No como ahora mi gobierno un sello gomígrafo de un partido. ¿Entienden ustedes como, como partido que fue correcta esa decisión de, de negociar, por ejemplo, esos puestos eh, en, el, en el Senado? Estamos hablando de aproximadamente 11, ¿verdad? De sí. Que se le dieron a la fuerza del pueblo cuando el PRM ahora mismo está en su mejor momento. ¿Entienden ustedes que, que fue correcta? Yo pienso que fue correcto. Yo no, pienso pues. que se está construyendo una victoria. construir una victoria no es fácil. O es sea, complicada. El, el PRM no podía llevar sus candidatos, o sea, no podía ganar. Claro, claro, podía llevarlo. Entonces, ¿Por qué negociar? Bueno, Domingo, porque... Es la... La... esa parte Bueno, mira, vamos a, vamos a ver San Francisco de Macorís. Uh -huh. La provincia de ustedes. Aquí, ¿qué ha pasado? Lo bueno, Aquí mismo. va a Franklin Romero Lo frente mismo. a Milcar Romero. ¿Qué ha pasado? Simplemente aquí se está apoyando un candidato de nosotros. Y estamos en la misma tónica Simplemente, un congreso más plural, más un plural. congreso eh, donde se, la diversidad sea parte de, de, la ejerc, de, la, de la existencia del congreso y eso es parte de la democracia Domingo, sí, sí, ¿cuál, sí, ¿cuáles son las, las posibilidades reales de poder ganar en Salcedo con un Canaán y otros candidatos y, el, y, y, y también el gobierno ...la característica que tiene en Salcedo con tantos funcionarios. ¿A quién se va a enfrentar? Mira, cada provincia tiene su característica muy propia. Y a veces, una cosa es lo que se ve en las encuestas, lo que se percibe... Para nadie una es... Eh, es una verdad que en la provincia de Mana Mirabal, el PLD ha sido una fuerza... Desde el año 1990 el PLD ha sido una fuerza. Yo te puedo decir, en los últimos 20 años ellos han ganado la senaduría. Nosotros, sin embargo, hemos tenido una fuerza municipal. Una fuerza municipal. Nosotros allá hemos ganado, hemos perdido. Pero en este momento, en este momento, hay algo que yo veo que la gente no está entendiendo. El PLD hoy no es el PLD de ayer. Después del día 5. ¿Del 6? Del, no, del 5. Ah, bueno, el, el día cinco, El 5 era una cosa. El 6 era otra cosa y el 7 otra cosa. Es decir, lo que ha pasado del 5 al 7 en este país, yo veo que mucha gente no lo ha visto. Sí. Un partido fuerte, poderoso, como fue el PLD, hoy está dividido en dos partes, en dos fracciones fuerte las dos. En la provincia Hermana Mirabal, y hoy con tenemos hemorragia. Hemorragia, pero muy fuerte. En la provincia, hoy, todo indica que Luis tiene el carril de adentro para ganar todos los niveles. Sí. A nivel municipal y a nivel congresual. Con respecto a la... ¿Cómo lo visualizan ustedes con respecto a temas de... Ya tenemos en febrero la, el primer... La primera prueba, en lo municipal. En el ámbito municipal, con voto electrónico o contado, o voto electrónico y contado, ¿cómo lo, lo perciben ustedes respecto a las próximas del de febrero? Mira, nosotros. Porque es una discusión que está hoy en el en tapete la provincia y hoy se define. No importa el modelo, nosotros en la provincia vamos a ganar a la municipalidad. Ahora, si es un voto electrónico y es contado 100%, ¿por qué tener temor? Nosotros, te digo la verdad, en la provincia no tenemos que ver cómo sea el modelo. Y es un problema nacional que van a determinar los partidos eh, a nivel nacional. Ahora nosotros, no importa el modelo, nosotros vamos a ganar la municipalidad en la provincia, hermana Mirada. Bien. La, la verdad que, que el PRM ha concitado la atención en los últimos tiempos, después del 6, producto de esa ruptura. Pero en cuanto a la municipalidad o en la parte provincial, ¿usted entiende que la división de acuerdos. Proporciona valor la candidatura que se estaría ejerciendo, que ustedes no van a ir aliados en la municipal, sino en la congresual solamente. No afecta el hecho de que se tenga una, no se tenga una un acuerdo que Fuerza del Pueblo y los partidos aliados de la senaduría no tengan una participación y un apoyo de ustedes en lo municipal. Bueno, mira, Me refiero para lo del senador. Sí, pero en lo municipal cada quien lleva su fuerza. Yeah. Es decir, la fuerza del pueblo lleva a su candidato a alcalde y nosotros es de nosotros. ¿Quién y, es allá? Allá es el doctor Evelio okay. González. Evelio, sí. Ebelio, un muchacho muy, muy dinámico. No hay problema. Ellos tienen su fuerza nosotros tenemos la fuerza. Si no la hemos medido muchísimas veces. Nos la medimos juntos y separados, nosotros no tenemos el más mínimo temor de la de, de que podamos ser derrotados. En lo congresional, a nivel de la senaduría, de es que un, pueden ser derrotados ustedes. No es posible. Ah, okay. No ah, es bueno, posible. Bueno. Okay. No es posible. Por algo elemental, un, pro, un problema matemático, un problema historial de la de, de los municipios. No es posible. Ahora, en política hay que trabajar para ganar. No nos van no no a entregar nada. Repite eh, Mercedes Ortiz, ¿verdad? Sí, Mercedes repite en la, en, la del en, la, PLD. en la del PLD. ¿Cómo andan los números? Eh, tanto de los candidatos, por ejemplo, el candidato a senador, eh, que ustedes están apoyando, y cómo andan los números de los candidatos eh, a nivel municipal del PRM. Los números de nosotros están buenos en la provincia completa. Están bien. Allá en Salcedo, nosotros estamos muy por encima de Mercedes. ¿De eh, en, eh, claro que sí. Venimos con un candidato que fue candidato, que fue alcalde y tiene un historial, y tu pregunta en la hermana Mirabal, eh, en la historia municipal, y ha sido catalogado como el mejor síndico de la historia, Elido Pérez, y ese es nuestro candidato. ¿Y en Tenares? Eh, Dani, y Hernández, Dani, es Dani. Dani Hernández, un muchacho... el nombre de Dani? Eh, bien, muy bien, muy bien. Dani ¿quién es ¿Allá en Tenares, está, eh, en Tenares está apoyando la fuerza del pueblo? Ah. Allá ellos no han presentado candidato. ¿Y, y en Villatapia. Porque tengo entendido que el actual síndico de Villatapia presentó su renuncia públicamente. Sí, sí claro, claro, pero pero el candidato que ganó alcalde tiene cierta vinculación, viene de la de la línea de, la, de Lionel. Sí, sí, eh, de hecho renunció el PLD, sí. el actual alcalde allá, eh, no sabemos si va a repetir sí. eh, por esa fuerza. Con relación a la senaduría. Bueno, el doctor Rojas fue senador dos veces allá. Sí. ¿Contra quién va Bauta allá? Bueno, allá es un pleito entre familias. Va Bauta contra Luis René, que es un primo. Luis René Canán. Luis René Canán. Pero Bauta tiene la, toda la de ganar porque él tiene una fuerza, sí. más el compromiso de nosotros de, de, apoyarlo. de apoyarlo. Porque es un problema de compromiso. Sí. No importa lo que pase en febrero, hay un sí. compromiso de en, que... En mayo. En mayo y nosotros vamos a mandar a votar. Es decir que es un hecho que, que se tiene como línea política la de alcanzar un congreso más equilibrado. Claro, claro, si no, ¿para qué vamos a hacer un acuerdo? Para claro. estar ahí, eh, engañándonos, ¿Domingo? jugando. ¿Sí? ¿no? En Salcedo el senador tiene ya nombre y será Bauta Roja. Domingo, ¿Sí? ¿entiende usted que los simpatizantes o los miembros de, del PRM van a votar eh, por un ex-PLDista? O sea, entiende usted que, que ustedes pueden conseguir Mira, esa... Mira, en estos acuerdos ustedes este? lo saben. Partido si... de que la gente normalmente no Siempre, siempre porredos, tú vas a encontrar, no que... tú va a encontrar una, un, una fracción de tu partido que no está de acuerdo con eso. Yo te puedo decir, el 100% no, mentira. Pero te aseguro que mayoritariamente van a acatar la línea de votar por Bauta, independientemente de que no lo hagan con demasiada alegría, pero vamos a cumplir y Bauta va a ¿Por ser... ¿Por qué senador. no lo harían con alegría entonces? Ven acá, hermano. No. Pero fuiste tú que lo dijiste. No creo no, que lo diga él. ¿Por qué? Porque no, yo, yo no no. No, que no, pero por te voy a decir. No, no, no te voy a decir. ¿Por qué no votarían con alegría? Sencillamente, nosotros, ¿cuál es nuestro adversario? ¿Quién ha sido el adversario histórico de nosotros? El PLD. El PLD. ¿Y la fuerza del pueblo de dónde viene? Del PLD. Del PLD. Entonces vamos a poner la cosa clara. Yo lo entendí. Alegría no hay, pero hay compromiso y lo vamos a hacer valer. Bueno. bueno, gracias. Bueno, Muchísimas Rodrigo. gracias, Domingo eh, Adams Nosotros estaremos pendientes a todo lo que pase con este tema de las alianzas, el PRM, la Fuerza del Pueblo. Y... Pero hay una pregunta es? que se queda escúchame, Carolina. Luisa Binader. Luisa Habla Binader. El de Luisa Binader allí en la provincia. Bueno, miren, en esta semana hubo una encuesta visual, una victoria visual que se dio en el Estadio Quiqueya. Que sí, se dio sí, en el estadio Quiqueya, lleno de liceita, la, la, la, y la lleno de... de Aguilucho y Luis estuvo ahí. ¿Y qué pasó? Es decir, la brisa de Navidad, ¿verdad? Se siente, me brequito. Yo te puedo decir que hoy hay una brisa que dice que Luis es presidente. Luis gana... Se percibe en el ambiente nacional político que Luis es el próximo presidente. Gánense el sed. Tiene y vas a ganar en la provincia de Manavidad. No te lo hay. Bueno, a la nota, Domingo a la, Adam, hermano ese, mío, que dice que va a ganar que, la primera. Claro que la vas a ganar, claro, sí. completamente seguro de que la vamos a ganar en la 2, en febrero y en mayo. Hay que recordar que una Muchísima de las gracias, declaraciones. gracias, Domingo Adam. Hermano, siempre a su orden. Hay que recordar eh, que una de las declaraciones de Bautas Rojas es que en un momento determinado decía que el PLD es el partido que más ha luchado. En contra de la corrupción Ahora me imagino que cambiará el discurso Pero vamos a ver qué pasa Bueno. Muchísimas gracias Domingo Adames, coordinador De la candidatura de Luis Abinader En la provincia Hermanas Mirabal De mañana